Hola a todos, en este video vamos a ver cómo podemos realizar una transmisión en vivo desde una videoconferencia, en este caso que vamos a definir dentro de, de, del calendar y este, de, para que dicha videoconferencia pueda ser visualizada en directo desde un canal de YouTube. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es eh, obviamente crear la reunión ¿sí? reunión con alumnos eh, añadir la, la videoconferencia ¿sí? y definir el, el, el horario en este caso de la videoconferencia una vez que tengamos esto le damos en guardar y acordémonos que acá está el enlace a nuestra videoconferencia, que nosotros lo podemos copiar y este prepararlo ya para eh, ingresar dentro de la misma. Bien, para poder realizar esta, esta transmisión en este caso, eh, lo que vamos a hacer es, vamos a tener que descargar el, el software, en este caso que se llama OBS Studio, desde esta dirección web obsproject.com.es y descargar la versión eh, si tienen Windows, descargan la versión para Windows si tienen Mac, descargan la versión para Mac, o si tienen el sistema operativo Linux, entonces descargan para Linux, yo ya lo tengo descargado entonces eh, lo que voy a hacer en este momento va a ser, este. voy a ingresar dentro de OBS Studio, ¿Qué es lo que vamos a hacer, es vamos a utilizar este software en este caso OBS Studio para como un medio para poder tomar la transmisión que vamos a hacer en nuestra videoconferencia en Google Meet y este software va a tomar esa captura y lo va a pasar a YouTube para hacer una transmisión en vivo entonces ya tenemos descargado nuestro software ya lo tenemos funcionando en este momento ¿sí? Y el paso siguiente va a ser ingresar a, al canal de YouTube. En este caso, yo estoy trabajando dentro del canal de EDUCA de la Facultad de Ciencias Médicas y le tengo que indicar que quiero emitir en directo. Entonces, acá en este icono del, de, en este caso, es de la camarita, entonces yo le doy clic y elijo la opción emitir en directo una vez que elija esta opción emitir en directo acá me van a aparecer eh, de repente emisiones que ya he, he hecho anteriormente acá sí si es que eh, es la primera vez que tienen entonces de repente no le va a aparecer esto o en todo caso uno puede este, editar esta si es que ya lo tiene programado puede editar otra vez o en todo caso uno puede acá en gestionar puede eh, gestionar un una nueva transmisión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a gestionar, o voy a programar una emisión en, en, en mi canal. Entonces, voy a poner este eh, curso Educa 3.8. La transmisión puede ser pública, esto que quiere decir que cualquiera que tenga el enlace va a poder acceder a la misma, puede ser oculta, esto que quiere decir que cualquier persona que tenga el enlace puede ver y puede ser privada, en este caso solamente yo lo voy a poder ver también puedo subir una miniatura personalizada por ejemplo el logo de la facultad de ciencias médicas y tengo que indicar acá que el contenido no es para niños eh, una vez que tenga esta configuración simplemente le doy en crear emisión y a partir de este momento entonces ya estoy en condiciones de este, emitir esto fíjense que si acá hay un, un, una emisión programada con anterioridad este yo le puedo eh, indicar de que voy a cambiar el, el, el, el panel de control acá ¿sí? y acá ya me, ya me toma ya el, el, el, la, la nueva emisión que va a ser en este caso el curso de educa 3.8 si es la primera vez que van a probar no van a tener esto pero eh, si es la segunda vez que van a transmitir entonces eh, los datos de la transmisión anterior eh, les va a aparecer ahí entonces Qué es lo que tenemos hasta el momento tenemos el, el, el nombre de nuestra transmisión y lo importante acá es obtener este código que nosotros tenemos que copiar este código eh, que tenemos acá esto lo podemos visualizar sí pero en este caso simplemente yo lo voy a copiar una vez que copio esto acá este tengo que irme hasta el software en este caso hasta obs studio y tengo que este, irme hasta los ajustes de, del OS Studio. Entonces, acá me tengo que asegurar que en general estén eh, estos datos, en la emisión yo le tengo que indicar, fíjense que acá yo puedo, por ejemplo, hacer una emisión eh, para Facebook Live, por ejemplo, o eh, utilizando un Periscope para transmitir vía Twitter, por ejemplo. En este caso tenemos que seleccionar la opción de YouTube y acá en esta parte donde está donde está el código anterior, entonces uno pega y con control B corta, pega el código de eh, que obtuvo de dónde, que obtuvo del canal de YouTube. Una vez que tenga esto, le doy acá en, en aplicar, le doy en aceptar. ok Puedo ver otras configuraciones y de repente acá en la salida para ver cómo está la salida. Fíjense que este acá está la emisión, acá yo estoy trabajando para, un, para una emisión de escala de 1920x1080, pero ustedes pueden esto en todo caso ajustar a la medida de su pantalla el audio muy importante que eh, se, se pongan de acuerdo en este caso con, con el tema del audio, eh, audio para poder este configurar fíjense que acá yo estoy trabajando con eh, altavoces de, de, del usb ¿sí? entonces uno puede poner predeterminado el, los audios que van a utilizar en el video también es eh, muy importante utilizar la máxima resolución disponible de su computadora yo estoy trabajando por 1920 con 1080 pero esto va a depender siempre de, eh, la, de la pantalla una vez que tenga esto le doy en aplicar y le doy en aceptar entonces ya tengo por un lado configurado mi eh, canal de, de youtube y lo otro, que es lo que tengo que pasar a mis alumnos? En este caso, le tengo que pasar el enlace para compartir. Entonces, este enlace para compartir eh, es un enlace muy, muy importante en este caso. Fíjense que este enlace yo le puedo pasar eh, vía WhatsApp, por ejemplo, o puedo pasar, este enlace lo podría pasar, por ejemplo, a través de, de un correo electrónico. Entonces, simplemente podría pasarle a mis alumnos este, este, este correo eh, eh, o sea, este código para que ellos puedan entrar a través de este eh, código a, a, a visualizar la transmisión ok, entonces este acá puedo poner la lista de, de correos de mis alumnos y les envío el correo, perdón, les envío por correo para que ellos en este caso puedan este, obtener el enlace o lo puedo enviar vía WhatsApp también, por qué no, para que ellos ingresen a ese, a ese enlace y para que ellos puedan eh, visualizar en este caso el, eh, la transmisión que voy a hacer. Bien, entonces una vez que tengamos definido esto acá, lo que tenemos que eh, hacer ahora es definir en este caso... Eh, tenemos que agregar eh, la captura de pantalla que nosotros queremos tomar para poder transmitir en este caso hasta youtube entonces tenemos que agregar una nueva captura de pantalla ¿Mm? captura de pantalla simplemente le damos en aceptar eh, esto les va a aparecer acá no hay ningún problema simplemente le dan en, en, en aceptar y él ya sabe que va a tomar la captura de pantalla otra opción que tenemos que tener en cuenta acá es en el momento de transformar que eh, ajustemos la pantalla ¿sí? para que tome toda la pantalla en este caso eh, del, de, de nuestra computadora una vez que tengamos listo esto eh, lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es eh, iniciar la transmisión en este momento lo que estamos haciendo es le estamos indicando a youtube que vamos a pasar la emisión de lo que vamos a de lo que va a ser nuestra eh, videoconferencia en este caso por un lado y por otro lado en youtube nosotros tenemos que entrar también en youtube e indicarle de que fíjense que acá por el momento está obteniendo una vista previa y una vez que obtenga esta lista previa eh, vista previa en este caso me, me tiene que dar la opción para poder comenzar a transmitir en directo acá está eh, ya me indica que yo puedo comenzar a emitir en directo, fíjense que él, eh, como le dijimos que no, no, nos grabe toda la pantalla, entonces está tomando esta pantalla y me lo está grabando, entonces ahora es el momento en el cual nosotros le decimos quiero emitir en directo lo que se está mostrando en esta pantalla y a partir de ahora entonces en nuestro canal de YouTube ya empieza a eh, transmitir en directo. Entonces, el primer paso ya está, lo que tendríamos que hacer ahora nosotros es ingresar hasta, hasta eh, nuestra videoconferencia, le indicamos que queremos unirnos a la videoconferencia, en este caso, y este en este momento ya estamos en condiciones de, este, por ejemplo, responder acá en el, al, al chat a, a nuestros alumnos, eh, estamos en condiciones de presentar nuestra pantalla sí, acá nosotros le podemos indicar si tenemos de repente un, una presentación en PowerPoint o si queremos presentar eh, otra pantalla simplemente le damos en compartir y nos abstraemos. Eh, en este momento estamos trabajando ya en, en Google, con Google Meet en este caso estamos transmitiendo para nuestros alumnos eh, nuestros alumnos en este momento van a estar conectados acá con nosotros. Fíjense que hay dos personas que están eh, conectadas en este momento. Y a partir de acá entonces uno empieza la presentación. Obviamente acá vamos a ver más cantidad de alumnos. Hasta 100 alumnos podemos obtener, eh, tener conectados acá. En este caso 100 con, con nuestros usuarios Hasta 100 usuarios podemos tener por un lado. Y por otro lado esto va a estar transmitiéndose en vivo en nuestro canal de, eh, de YouTube en este caso. Una vez que nosotros terminemos la transmisión, entonces le tenemos que indicar al OBS Studio de que esto definitivamente eh, se terminó, nos vamos hasta detener de transmisión, detenemos la transmisión por este lado y posteriormente nos vamos hasta eh, nuestro canal de YouTube y le indicamos que termine la transmisión. Acá me indica está seguro que quiere finalizar le digo finalizar y en este momento entonces me da la posibilidad de por un lado editar eh, el video que estuve transmitiendo eh, acá me da otra información que hubo dos reproducciones que hubo dos personas en este caso que estuvo viendo esta transmisión acá me va a indicar la cantidad de personas que estuvieron conectadas por un lado me va a indicar también la duración eh, y el tiempo de visualización. Una vez que tengamos listo, esto simplemente le vamos a dar en cerrar y este video posteriormente quedará también guardado en nuestro canal para poder compartirlo con nuestros alumnos. Eh, bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder, por un lado, este, obtener desde YouTube el código para poder realizar una transmisión utilizando el software OBS Studio y eh, en este caso eh, utilizar la pantalla de, de la videoconferencia, en este caso para poder este, mostrar eh, esta, el, la conversación que se tiene de, de esta videoconferencia ah, con nuestros alumnos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.